Buenas noches, eh, estamos haciendo este video para explicar cómo hacemos para acceder al blog de la escuela, que es el lugar eh, desde el cual eh, pueden bajar las actividades de cada materia. Pero este primer video intenta explicar cómo lograr hacer un icono de acceso directo en la pantallita del celular nuestro. Abrimos el navegador Chrome, espacio de búsqueda escribimos el nombre del blog comienza con la palabra sec 1 infico ahí me aparece escrito porque yo ya lo estuve haciendo antes .blogspot.com cuando estoy seguro Toco abajo a la derecha la flechita verde de IR. Y ahí está en el blog. Eh, después en otro video, como decía antes, explico cómo acceder a cada materia y cómo bajar los contenidos, las, las actividades. Bueno, y ahora arriba a la derecha hay tres puntitos. Tocamos ahí. Bajo un poco. Y hay una opción que dice agregar a la pantalla principal. Toco eso. Y me ofrece cambiarle el nombre del acceso directo. Podría poner solamente secundaria 1. Lo vamos a dejar igual. Toco agregar. Bárbaro. Ahora qué hago. Cierro esta ventanita. Minimizo el navegador. Voy a la siguiente pantalla, y acá ven un ícono abajo, en el centro, que dice secundaria 1 infico. Toco ahí, y llego directamente al blog de nuestra escuela.